¿Ya estáis en casita? ¿Dónde estás, madre de nuevo? ¿Cómo estáis? ¡Ay, Flor, que no te veía! ¿Dónde estás? ¿Qué te vas a mi isla En mi carla. En mi carla. Entonces ya está esterilizado y ya está con, sí, con su Sí, Ya muchita? lo hemos castrado, lo he castrado, bueno, patrino, veterinario. Y hace tres días, ya lleva tres días de tratamiento, va a estar otros dos días más en tratamiento porque la verdad es súper bien con el antibiótico antifamatorio pero ya se puede venir aquí con sus amiguis porque está muy bien, ya puede correr, saltar y hacer la normal pero sin bebés es importante Al final somos un santuario y como cualquier refugio pues tienes que tener un control de natalidad eh, que lo mejor para ellos es castrarles, esterilizarles y además es lo mejor para su salud ellos así pueden permanecer con sus amigos toda su vida y ese espacio lo dejamos para animales que lo necesitan. Eh, ¿verdad,